ya no queda más que hablar cuando al callar lo dices todo cuando tocas por tocar sabrás cómo es sentirse solo cuando notas mi mirada distante y en otra parte cuando tú te darás cuenta que ya no nada es como antes cuando el perfume no se usa y pierde el toque cuando existe otro enfoque y se queda en el empaque lo que solo nos queda es difícil de admitir pero es así mejor sin ti, es nuestro fin en fin por qué cuando el regalo que te daba ya no llega cuando la discusión es lo único que queda cuando el gesto de alegría que veías en mi cara solo carga con tristeza solo piensas qué nos pasa cuando una Abrazo lo era todo Y un beso, una pausa Oye, Solo pesa estar solo Si el reloj quiere ir a prisa Este dolor me pesa Sé que todo esto pasa Cuando el amor te pisa Si el rencor te abraza Cuando el tiempo era eterno y no importaba nada Cuando tu mirada hablaba Si tus labios me callaban Pero esos tiempos se han perdido para siempre Por más que busco los recuerdos ya no vuelven todo por te siento más distante, me siento más ausente. Solo pienso en cuántas veces. Sentí para proteger ahora que es diferente. Hoy que estás con otra gente, olvidando mi presente. Cuando siento como duele, cuando compartías fotos y me etiquetabas. Cuando comentaba cuánto te amaba, cuando me importaba. Porque ahora ya no siento nada. Ya no espero verte en línea, ni siquiera conectada. Cuando planeaba un futuro a tu lado, cuando no importaba nada si tú tomabas mi mano. Cuando ves que se desprende mi presente de nuestro pasado, es cuando entiendes que todo ha terminado. Donde quedan los mensajes de te amo, donde quedan los pretextos para verte a cada rato. cada rato. Cuando prometí amarte toda la vida, cuando lo hacía, exacto, cuando lo hacía. Ya no te veo como antes, ni te busco como antes, no te quiero como antes, porque creo que ya es tarde. Perdón por ser cobarde y no dejarte ir, y es que no puedo estar contigo y tampoco estar sin ti. Todo por ti para poder hacerte feliz. Yo no quiero nada, solo un alarido en tu mirada. No sé volver para ser feliz, no sé vivir contigo ni sentir si tenemos todo, porque contigo me siento solo. Oh.